Hermoso enterizo para niña, con vuelos en la manga y un detalle en la pechera muy fácil de confeccionar, aquí se muestran los patrones con sus medidas, si se fija bien le va a quedar igualito, previamente cortada la tela, esta es la parte de la manga, lista ya cortada, este es el enterizo, quitamos el patrón, Quitamos los alfileres y pasamos costura en esta parte. Listo, ya pasamos costura. Ambas partes. En esta parte con overlock o zigzag en ambas partes. Abrimos de esta manera. y en la parte delantera vamos a colocar un refuerzo de es la parte trasera y esta es la delantera esta es la mini pechera que tiene la braguita doblamos y pasamos costura en esta parte de arriba colocándole el refuerzo pasamos costura en esta parte listo ya le pasamos costura así nos queda la pecherita de arriba de la braguita del interizo y la colocamos de esta manera pero vamos primero a colocar un detalle este encaje lo venden en cualquier tienda la pueden colocar de esta manera y de paso a costura nos queda así fíjense bien muy fácil de realizar le volvemos a colocar otra costura por encima para fijar bien esta es la parte delantera en la parte trasera luego de haber pasado costura en esta parte dejamos esta parte abierta y hacemos lo mismo pasamos costura a los lados y la colocamos así, fíjense bien pasamos costura en esta parte ya la manga le colocamos el mismo encaje en la orillita una más grande y otra un poco más pequeña y la colocamos encima de la otra y pasamos costura alta para luego ir arruchando. Igual de este lado. La más pequeña en la parte delantera pasamos costura y arruchando y la colocamos en la manga de esta manera. Y así nos queda. Muy, muy fácil de realizar. Ahora vamos a pasar costura a los laterales. en esta parte pasamos costura y en la parte de abajo igual unimos costura con costura y pasamos costura como verlo vamos a pegar un botón de esta manera negro para que combine con el b le colocamos dos botones dejamos la abertura y así nos queda muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar le colocamos una liguita en la parte de abajo se vea más tierno más bonito y su niña se verá espectacular y le hicimos dos ojales en esta parte y le colocamos los botones muy lindo y fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar